Señores, por otra parte, en el día de ayer yo estuve hablando del anuncio que se hacía de lo que es el inicio de las operaciones del corredor Charles de Gaulle. Ese corredor que inicia a operar y en el día de hoy recibe una agresión que debe ser condenada tajantemente por las autoridades. Cinco autobuses de esta ruta fueron agredidos con piedra por grupos vandálicos que llevan a cabo el intento, mire, de, de buscar de una manera u otra, en llevar el temor, infundir el temor en los usuarios de estos autobuses, que eso no se puede permitir. No es posible que se lleven a cabo este tipo de prácticas, señores. Estamos en aquellos tiempos de la prehistoria, pero cualquiera que pueda participar puede presentar una oferta, Puede presentar opciones, pero no llevar a cabo esta agresión a los autobuses, porque la piedra no tienen ojo, la piedra no saben a quién están dirigidas. Cuando usted le entra pedrada a un autobús y que usted rompe los cristales, usted está agrediendo a los pasajeros que van en ese autobús, poniendo en peligro la vida de estas personas, señores. Eso no puede pasar. Los grupos y sectores que no estén de acuerdo con esto, que presenten propuestas, pero no llevar a cabo actos de terrorismo y vandalismo. Precisamente en este sentido, el empresario Alfredo Pulinario Cambita calificó en el día de hoy como terrorismo la agresión sufrida por cinco autobuses re del recién inaugurado corredor Charles de Gaulle, por lo que pidió a la Policía Nacional abrir una investigación para sancionar a los, a los responsables de las acciones vandálicas. Atribuyó las agresiones a sectores que se han identificado como deseosos de que fracase este nuevo corredor en base a lo que es el terror y expresó su temor de que se pueda matar a alguien, a algún pasajero o que las agresiones continúen desde que asumió el nuevo corredor privado que se suma a lo que es la avenida que está allá en la Winton Churchill. hay un conflicto en el que se han denunciado amenazas de muerte y tiroteo para impedir que se pongan en funcionamiento estos corredores así lo informó Alfredo Pulinario Cambita, creo que tenemos que unirnos a este llamado hay que unirnos a este llamado para que las autoridades puedan intervenir investigar quienes llevan a cabo esta práctica, miren señores yo creo en otro método de protesta. Yo creo que las sociedades deben avanzar. No es posible que nosotros estemos todavía sumergidos en prácticas terroristas. Óyame en prácticas que simplemente le hacen daño a los demás usuarios y ponen en peligro la vida de las personas que utilizan estos autobuses, señores. Eso no puede estar pasando. Eso no puede suceder, señores. No es posible que nuestro país no se permita que se lleven a cabo cambios y transformaciones que son necesarios para todos y todas, señores. Eso no es posible, señores. No podemos permitir que este tipo de prácticas sean las que se lleven a cabo para impedir las operaciones de un corredor tan importante como este. ¿Qué sería de usted de que su esposa o sus niños salgan y aborden un autobús y cuando usted llegue le den la noticia de que fueron agredidos con una piedra? ¿Qué sería para usted que nos ve en la televisión? Ustedes nuestros amigos de Santo Domingo Norte. Entonces, no podemos permitir que este tipo de prácticas se estén llevando a cabo a las autoridades. Por favor, por Dios, a las autoridades. Tienen que buscar la manera de que esto no esté pasando. Investigar. Sabemos que son tigres que se prestan para esto, que le dan dos pesos y le entran a pedrada a los autobuses. Eso está claro, son un secreto. Eso se sabe. Esos tigres ahí de esos barrios populares. Se prestan para todo por dos pesos. Entonces, se debe investigar y llegar al fondo de esto y buscar quiénes son los que tienen que ver con esto, señores. Eso no se puede permitir. No podemos nosotros ser parte de lo que es el caos. Que presenten propuestas, que hagan óyame, propuestas formales de operar otras rutas para evitar este tipo de situaciones que son muy lamentables para todos nosotros. Claro que sí, señores. Eso no puede estar pasando. En República Dominicana y menos con un proceso de cambio que entendemos que ya es necesario en el transporte en República Dominicana. Claro que no.